Lo que yo te conozco, digamos, lo que a mí más me llama la atención es, el, es ese contraste, podría decir, entre la formación, la formación inicial, pero no nada más inicial, o sea, desde una formación inicial en el área de cómputo, un posgrado en inteligencia artificial que apunta mucho en una dirección de formación como, como, como computólogo, como tecnólogo, en, en en el área en particular de inteligencia artificial que es una de las, de las quizá desde algunos puntos de vista de las que van más en la punta de lo que es las ciencias computacionales y sin embargo lo que yo observo es un, una posición muy crítica de la tecnología y en un momento dado también y más porque acabamos de conversar en el, en el panel del encuentro muy crítica de lo que está haciendo la universidad de lo que está haciendo la educación eh, Probablemente producto de esa experiencia, de toda tu larga carrera en los sistemas educativos, probablemente de tu larga eh, conexión con las tecnologías. Entonces yo creo que sería un, un, un elemento interesante. ¿Cómo, ¿Cómo es que pasas de un extremo, aparentemente, al otro extremo? Eh, eh, decían por ahí, no, no recuerdo quién lo cita, que los extremos se juntan. ¿no? Y en realidad más que... De una crítica mordaz al sistema, lo que tenemos que plantearnos en un fondo es: eh, si bien, y vemos por ejemplo los ochentas o 90 del siglo pasado, estábamos en la punta de la investigación científica en cómputo y en muchas eh, ramas del conocimiento, Régico, de, México, de una forma decimonónica todavía, no, o sea, los, como, los en un lado los químicos, en otros los astrónomos, los físicos, todo todo el mundo estaba, pero había una gran tendencia. Hay comunidades que han mantenido esa esa punta, pero lejos de lo que ha pasado en otros países. No quiero hablar si primer, segundo, tercer mundo, porque esas también son clasificaciones que hemos comprado y nos impusimos y entonces nos han impuesto una visión aspiracional. Yo quiero aspirar a lo que hacen las universidades en Reino Unido, en Estados Unidos, en Francia, por hablar de ese primer mundo. Cuando en realidad aquí hacemos cosas de muy buen nivel. Eh, un poco en el panel, platicamos en corto tú y yo, que ahora volvió lo que cuando los centros Galileo en los 80, que era enseñarles a los niños Pascal y, y algoritmos estilo y y no, y todo ese estilo y de repente salieron los pedagogos y dijeron no, eso no, porque eso los niños no van a ser programadores eh, pasa papel de moda, pasa todo eso de moda en, en la educación vienen las grandes ideas de los objetos de aprendizaje la reusabilidad, que no es más que una idea de cómputo permeada la educación de mala forma con la intención yo sí creo de una gran industrialización eh, vuelvo a sostener un poco lo del panel yo creo que hay dos ahí sí hay dos mundos el mundo en que dicta las cosas como tienen que ser y el mundo que debe de seguir las cosas que alguien le dicta y de estar en el mundo que podíamos dictar algunas cosas pasamos al mundo de ahora hay que seguir y voy a hablar de la educación mexicana que ha sido algo interesante eh, vemos, por ejemplo, que mucha gente sin, habla mucho de la educación, pero sin un conocimiento profundo. Habla de que necesitamos estándares, necesitamos eh, tener una educación de calidad, que las pruebas estandarizadas. Y se defienden una serie de políticas de estrategia educativa, impuestas por otras latitudes. Y no nos damos cuenta que fuimos el primer país con un libro de texto, ¿no? con programas de educación mundial. Eh, con un concepto de universidades estatales o nacionales que tenían como esa visión única, estandarizada, fuerte y sólida. De eso pasó, digamos, 62, para poner una fecha, no el 58, el 62, para acá. Estamos hablando de 50 años de estandarización de este país y los resultados, creo que a nadie nos satisface. A unos por cuestiones políticas y por cuestiones económicas, porque sí ven en la educación un gran mercado. El mercado de dinero. ¿no? Entonces dicen, bueno, pues este, si el Estado es incapaz, subrógamelo y yo lo voy a hacer. Que esas son las voces que escuchamos de muchas organizaciones altruistas en pos de que los niños tengan mejor educación. Entonces, hay que cuidarnos de eso. ¿Qué hay detrás de ese altruismo? Eh, ramplón ¿no? entonces eh, más que irme a una crítica lo que creo que nos ha estado faltando es que nos subimos a un carro que no era el nuestro y nos hace falta sentarnos y decir a ver con toda esta evolución, con toda esta penetración de la tecnología en los 80 tú decías hago computación y, y de verdad no es por, por decir ay me gustó bueno sí me gustaba ¿no? que te dijeran, wow, eres un genio, haces computación, qué cosas tan extrañas. O dices, hago computación, oye, ¿me puedes programar? Mi Windows no sirve. ¿Me puedes programar una aplicación para no sé qué? Es decir, algo que le funcionó al, al gran capital fue la devaloración social de los computólogos. Sigue habiendo un castillo, ¿no? The men de the high castle, ¿no? Así hasta arriba, los grandes que dictan cosas. Pues son los cuantos. Y la masa es, pues, échale código. ¿Cuál? El que yo inventé. ¿Con cuál? Con la estructura que yo decidí. ¿Cómo? No sé. O sea, yo recuerdo los 80 que en mi ingeniería en computación enseñaban a los chicos gramáticas para hacer lenguajes. No, pues ahora ya no, pues ya, fin que ya hay 4G y 5G... Las nuevas generaciones, ya, mira, objetos, de pegas el código. O sea, estamos haciendo codificadores y no gente que se ponga a pensar en qué está pasando, y esa es parte de mi formación. El pensar en la brutez natural que tengo me llevó a la inteligencia natural <risa> y artificial, y entonces dices, ¿y cómo pensamos? ¿y cómo hacemos? ¿y qué hay? Y eso es lo que tenemos que hacer, sobre todo en educación. Que no es un servicio, que no es un sistema, es el pilar de la sociedad. La educación por sí sola no es innovativa, esa es una paradoja. Porque la educación lo que intenta es reproducir las creencias, los saberes y las estructuras sociales. Para eso educamos masivamente o instruimos. La educación es un conjunto con los padres. Entonces, de entrada, a veces ni nos ponemos de acuerdo en qué es educación. Nos hemos llenado del 90 a la fecha todas las plazas que ha abierto ser pues Ahí está el INE, 1500 personas decidiendo cómo van a evaluar maestros. Perdón, ¿y por qué no pensamos en cómo metemos más maestros al aula? No uno por 30 niños. ¿no? Nos gusta Finlandia, 11 millones de habitantes el modelo finlandés de educación es lo mejor del mundo nos dice la ODE vamos a Finlandia y vemos que tienen dos maestros por aula en grupos de no más de 20 alumnos en donde todos con una formación. y con una formación sólida en donde para ser maestro te valoran y tú dices, oye yo quiero ser maestro porque este maestro gana este, en términos de ya nos quitaron los salarios mínimos, ¿no? pero gana más de 40 salarios mínimos al mes no tres o cuatro, que es lo que gana un maestro aquí? Eh, con el advenimiento de la tecnología y estos tecnólogos sin educación, que hablan de educación, lo que hicieron fue pegarle conceptos de tecnología. Si vemos los estándares de UNESCO, ¿por quién están hechos? Por Cisco, por Microsoft, por HP y por Intel. Ni siquiera fueron hechos por MIT, Oxford, Cambridge. O sea, vamos a hablar de... ¿no? Ni siquiera los universitarios fueron las empresas que decidieron cuáles eran tus habilidades y estándares en tecnología dentro del aula. Y lo digo porque alguna vez maté a la vaca. O al menos le detuve la pata. Y estuve metido en uno de esos grupos. Es decir, a veces se nos olvida que esto hoy está visto con una lógica de mercado. Todo es mercado. Entonces, en la lógica de mercado, pues la educación es un mercado bien jugoso. ¿Qué hemos sido transnacionales? Pues sí. Yo aprendí matemáticas serias en puros libros en inglés. ¿Y cómputo en libros en inglés? Porque no había libros en español. Traemos arrastrando, eso sí lo traemos arrastrando, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? cuando esto se hace commodities la tecnología pasa de objeto a sujeto y por eso tener el teléfono aquí este teléfono se vuelve en un momento dado tan valioso como lo sean mis hijos ¿no? aquí está mi intimidad tú dile a alguien déjame ver tu teléfono y su reacción va a ser espérate, ¿para qué lo quieres? ¿No? puede uno que no haga ninguna maldad con su pareja pero que tu pareja tome el teléfono es como, espérame <ríe> este, me estás y me conoces desnudo pero me estás explorando más adentro cambiamos valores y hacemos de la tecnología hoy un sujeto al ser un sujeto lúdico y al ser un sujeto en el donde estamos metiendo a los individuos a entretenerse, ¿qué buscamos? Sin ser muy crítico, vi algunos sistemas de educación a distancia, en donde había un monito que entraba y caminaba, se daba el login entonces tu avatar iba y se sentaba en un aula. <risa> Pero era muy lúdico. Bueno, la primera vez dice está gracioso. Pero todas las sesiones de login que tengas que te ocupe 30 segundos de tu vida ver al monito se sienta. Es el concepto de. No me alcanzó para construir ladrillos. Pues órale, entra a la educación a distancia, media la con tecnología, y juguemos a jugar. Juguemos a que estás sentado en el salón de clase. Y que estás en el salón de clase y que esto tiene que ser entretenido para ti porque esta generación, nuestra generación que tenemos, o sea, medio grandecito tuvo en parte la culpa de decir, bueno, yo no quiero que tenga todas las carencias entonces hay que tenerlos entretenidos y llevarlos a clase de voleibol, tai chi, música, no sé qué, que sean creativos la misma tendencia que sigo oyendo. Es que los chicos son creativos, hay que despertarles la creatividad. A ver, espérate, pues si no voy a la tiendita a comprar cinco de creatividad. Son procesos más internos. Y para eso hay que pensar en modelos educativos más acordes a nuestra multiculturalidad de país. Que, que de hecho esa era la... La, la otra pregunta que yo tenía también dado el contexto tecnológico, así como lo estamos observando la manera en que en que está siendo liderado, controlado, dominado, como dices tú, por unos pocos, grandes, que se encargan de, de mover el mercado decirnos qué, nos, qué queremos comprar y, y dado la lo que estamos observando en cuanto a, la, como dices tú, una incorporación de las tecnologías en la educación, algo que se retrasó en comparación con otras en otras, en otras áreas sí. y que ahora se ve como, como el gran mercado, donde está el negocio, a donde a quienes no tienen la tecnología y hay que venderse, eh, ¿cuál es el rol de la universidad? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que nos toca hacer? Porque en buena medida somos universitarios. Eh, yo yo creo que el rol universitario... de la universidad, y perdón que me acelere ¿no? y respondete así como a bote pronto, es un rol que se perdió. Y en muchas universidades incluso se está perdiendo cada vez más. Y, por ejemplo, hablando de tecnología, antes podíamos educar a alguien en redes, cuando en Internet al inicio educábamos a la gente, decíamos cómo tenían que hacerlo. Contribuíamos, hacíamos. Ahora veo muchas universidades públicas que contratan los servicios de alguna empresa para que les operen las tecnologías, porque ya se volvió un común La universidad tiene que volver a ese rol universal en el sentido de integración de muchos campos. Hasta antes del XIX así era, después del siglo XIX quedó en cajitas. Y ya nadie se metió con otros, ¿no? ¿Qué es, ah, ¿Qué es lo que debería hacer la universidad desde mi perspectiva de, de, de construirse para realmente construir alternativas adecuadas a la sociedad mexicana de entrada? Porque queremos ah, ser muy globales y hay que pensar globalmente, porque Internet nos dijo eso, o sea no las creemos hay que ser bien globales porque tú tienes que triunfar igual en China que en México ¿No? eso, es, eso es lo que nos dicen ahora y la idea es triunfar antes de la idea es tenemos como país que consolidar, crecer y tener nuestra unidad de país antes que China saliera al mundo y tomo a China, porque China siempre ha tenido su muralla china, ya sea de ladrillo y cemento o de bits y bytes, primero se han enfocado a reconstruir todo lo que está afuera para que la, las poblaciones la adopten en la medida de su propia cultura. China también es un país multicultural, no tan diverso como el nuestro. Y nosotros... Seguimos pensando en el imperio del español. Bueno, ahora del inglés, peor todavía. ¿no? Este Y en que México es uno solo. Y bueno, pues entre los panuchos y la tortilla de harina hay un mar de diferencia. De cosmovisiones. A las cuales las universidades estatales nacionales no están respondiendo. Porque están respondiendo a un estándar internacional para que sean competitivos en dónde? O sea, nos hemos comprado una idea de vamos a hacer a los chicos competitivos. Perdón, ¿en dónde? ¿Los vamos a mandar a Francia? ¿Para qué? ¿Para que se integren a la maquila francesa o a la maquila aquí en México? O van a hacer punta. Y la tienen que hacer en Francia o la podemos hacer aquí en. Hablando de conjunto, los africanos dijeron, el Linux de Linux no nos sirve, vamos a hacer nuestra propia versión de Linux. Y hoy que usamos la mayoría que tenemos Linux en nuestras máquinas. Ubuntu. ¿Es africano Ubuntu? No sabía. Eso, ¿Y significa comunidad? No podemos hacer. No sé, no quiero poner chilangocéntrico Quetzalcóatl, pero no podemos hacer algún nombre huirárica que indique comunidad o que indique. O sea, ¿por qué no partimos desde cero? ¿Por qué no los grandes proyectos nacionales? En Ciclomedia fueron 30 mil millones de pesos: mil para el desarrollo del software, que era sobre Flash y sobre Windows. No tuvimos la oportunidad de desarrollar ahí algo. ¿Y a dónde tendríamos que haber volteado? A las universidades. Yo te digo, de ese momento, volteamos. No había quien ofreciera algo diferente. Porque las universidades estaban preparadas o preocupadas en presentar, que sus alumnos presentaran la certificación de Cisco de Microsoft, ahora de Google que es el bueno pero es el malo ¿no? <risa> es decir nos compramos una idea y nos pusimos un techo de cristal y decimos no, en microprocesadores no, porque una integración de 10 a la a la menos 7 pues solo oh, en los laboratorios de Intel y no podríamos pian pianito como hizo Macintosh en sus orígenes ¿sí? Que empezar ahí. Los enanos también empezaron desde pequeños, como diría Gunther Graz en su novela. Es decir, la universidad ha perdido eso. Y frente a la universidad corporativa, frente a los fraudes educativos de los MOOCs, y digo fraudes, ¿por qué razón? Porque con el entusiasmo voy y tomo una clase de Minsky, ¿no? En el MOOC. Ah, ya tomé. Y llego aquí a la ODG y le digo, oiga, profe, ya tomé eh, sistemas basados en conocimiento 1, con No, chamaco, no, Leen mi libro y haces mis exámenes, no sabes nada. Y el chamaco pagó 45 dólares por un certificado electrónico que le llega del Cursolandia, ¿no? Cursera, que le dice que está habilitado para eso. Sale al mercado laboral y con las restricciones legislativas y toda esta estructura sólida así, opresiva, pues en toda su frustración tomó un curso, pero digamos que tomó muchos cursos, es una gran trayectoria en los cursos abiertos. Pues a ver quién le da trabajo bien pagado. O si tú dices, ah, si eres un chavo bueno, vamos a invertir, meterte en, el, en nuestro claustro de investigadores. Pues no. Pues no. La verdad, pues no. ¿No? Entonces, cuando empiezas a ver que todo eso sucede, que, entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? Y llego a, a estas posiciones de decir, a ver, estamos metidos en una sociedad de entretenimiento, estamos metidos en una sociedad de emprendedurismo, porque el Estado es incapaz de darle chamba a los chavos. ¿No? O sea, ¿cuántas plazas de investigador puede abrir la UDG al año? Pues a lo mejor 5, 10, 15. A lo mejor me equivoco y abre 10 mil. No lo sé de la UDG pero te puedo decir de otras que sí conozco que abren cero porque Hacienda dice control férreo no hay política, sincia, no hay política de investigación no hay política de educación hay de instrucción y hay de fábrica ¿no? a ver chamaco, ahí te estampo cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 este, estructuras 1, 2, 3 construcción 1, 2, 3, ingeniero civil ya, el que sigue y llega el ingeniero civil de la Universidad X, para no herir susceptibilidades, a la industria le dicen, oye, ¿y sabes BIM? ¿Y qué? ¿Y eso qué es? La desvinculación total. No hablo de que la... para eso están los tecnológicos, ¿no? Para vincularse a la industria. Pero ni esos Lo que estoy hablando es de la desvinculación del sentido de país. Y en tu pregunta, por eso me aceleré, que es maravillosa, los que tendrían que marcar el sentido del país, que se vuelve una política de Estado, son los universitarios. Los que están oteando el horizonte, los que están viendo hacia adelante y que pueden decir, mira, por aquí podemos desarrollar y esto, y esto, señor de las tabletas, cuasi-candidato este, pues a la siguiente presidencia, este, no las repartas, no andes comprando. ¿Aquí había tabletas en Jalisco? No, pues vamos y las compramos en China. Que no podría haber? Una directriz simple y decir, todas las tabletas que se repartan en el sistema educativo mexicano tienen que tener una integración del 70 y al siguiente año del 80 y al siguiente del 90 y al siguiente 100% mexicano. Con sistemas operativos 100% mexicanos. Y si estamos hablando de mercado pues entonces que haya un mercado. Porque volvemos a las industrias culturales y entonces hay cuatro editoriales que dominan. que dominan. Y o publicas ahí con toda la mafia que hay o pues tu libro lo va a publicar la universidad y entonces van a decir, sí, Palomita, te toca un bono. Este, pero pues, nadie Pero, digamos, visto así, uh -huh. visto desde la perspectiva de lo que, lo que la universidad debería hacer y dada la situación actual y dada nuestra condición como, como investigadores, como universitarios como en cierto sentido podríamos decir visionarios en el sentido de que, de que estamos en el área de que uh -huh. observamos lo que está pasando ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que hay experiencias que se han dejado como de ladito y son como esos pepitos y loquitos que andan por ahí que justamente uno de los chicos que estaba en la mesa lo decía que son las experiencias de cómo podemos cooperar a lo mejor no colaborar porque la colaboración tiene un objetivo común un objetivo común pero la cooperación que es como la base el el máximo común <risa> divisor casi casi, o sea en donde ya no podemos seguir no podemos seguir en todo esto, y aquí ya mira esto es para mi snille, este es para esnilla y si ¿sí? no, no, no, salimos ¿sí? o sea, no podemos trastocar todas las estructuras de perversión que hay en este estado y en otros más no es solo exclusivo del estado mexicano pero sí podemos empezar a cooperar si sí podemos empezar a decir este vamos a crear el reporte Horizonte Mexicano a ver, vamos a juntarnos qué trayectorias de formación para no llamarles carreras porque eso se volvió mi carrera y el que tenía buena condición llegaba al final y el que no ahí se quedaba o sea una visión de competencia, de competencia y de, de casi casi fábrica de de armado en línea, ¿no? hoy te meto ecuaciones diferenciales, mañana cálculo multivariado, pasado tal, y ya aprendiste, y entonces ya, pff, ahí estás, ¿no? Y el que viene, y ya empezamos a mirar las universidades por porcentaje de bateo, este, estás en el programa nacional de CONACYT de calidad, porque sacas a tus alumnos titulados ya en dos años y medio de maestría, la peor estupidez, perdón que lo diga así abiertamente, ¿Por qué estupidez? Porque en teoría una tesis de maestría debería de tratar un tema, que no se resuelve en seis meses de trabajo. Pero aquí lo que importa es el tiempo de formación y titulación y no el tiempo de profundización en un tema específico, que es donde tenéis que empezar a cooperar, es donde tendríamos que empezar a plantearnos. A lo mejor. Los que estamos en la educación y en la computación empezamos a pensar, ¿qué tal si creamos un computólogo educativo? Una trayectoria de formación así. Que en el fondo los que estamos ahorita aquí sentados los dos, eso es lo que hacemos. ¿no? Somos computólogos educativos. Sí, sí. Digo, por ponerle una etiqueta más, pero para crear una etiqueta que los chavos le vean estructura, porque ese es el otro problema. ¿Por tenemos abandono? Porque ya no hay movilidad social. Porque la formación no te voy, sirve de nada. No voy a ser sirve. odontólogo. Oiga, este, IMSS, quiero una plaza. No ser emprendedor, pon tu propio consultorio. Gástate 200 mil pesos en tu consultorio, en tu publicidad, y a ver quién, va, quién se arriesga con la poca experiencia que tienes a ir a que le limpies los dientes. Pues no, entonces la tengo que dar tres pesos y voy a usar materiales de uno y voy a parecer malito y ahí me voy a quedar. Estamos generando generaciones de emprendedores frustrados, de autoempleados, porque el Estado es incapaz de responder en esta estructura. Entonces las universidades podríamos responder. esto no es masivo porque implicaría una revolución que no se va a dar entonces hay que empezar como la gota de agua hacer hoyito colaborando colaborando no cooperando primero colaborando después Perdón, cooperando colaborando uh -huh. de tal forma que a lo mejor logramos hacer un charquito y luego una lagunita no un lago, un algo que cambia la visión, ¿no? Eh, ejemplos, ha habido muchos y no los vemos, Comisión del Espacio en 1960 en México, Comisión del Espacio y Aeronáutica en Brasil en el 70, llega López Portillo en el 80 y algo, la sierra. y hasta que se abre la agencia espacial ahora se está hablando de la industria maquila aeronáutica, sin embargo, yo para venirme aquí, me monté en un avión Embraer, brasileño. Brasil empezó después que nosotros. Pues, la tercera potencia aeronáutica. Tenemos una oportunidad de ingeniería espacial, la tenemos, ¿cómo la tomamos? O tenemos una, vuelvo a decir, en computólogo educativo con inteligencia artificial, digo, le tengo que meter un poquito que no le sabe, ¿no? La tenemos. Sí. O sea, nosotros empezamos a ver que empieza a haber una confusión entre neurociencias, este cómputo, eh, move, visión filosófica. No está faltando filosofía. ¿Qué país queremos? Y si no podemos unir todo el país, al menos bueno, ¿qué región quiere la universidad regional? Que no sea dar únicamente mano de obra barata y descalificada a la industria. Porque el movimiento de un plan de trabajo, de un currículo, cuesta mucho trabajo en una universidad. Moverlo. Y a lo mejor no hay que... Toda moverme. la estructura universitaria. Pero a lo mejor no hay que moverlo, porque si lo que tenemos son estructuras más serias, sólidas, filosóficas, de qué hacer, profesional, pues uno se va haciendo. De lo que te enseñaron en la escuela, a lo que ahora sabes, ¿no? Es así casi, casi azul. Y rojo, ¿no? Y no es que a lo mejor la escuela fuera mala, ¿no? Nada más que te enseñaron algo y tú tenías una idea de un algo que eras y hoy con el tiempo fuiste integrando conocimiento de otras maneras y de otras fuentes y de otras conversaciones y de reflexiones. ¿Qué le falta a este planeta? Espacios para reflexionar. Qué es lo que comentabas en el... ¿Sí? Panel, no que nos la pasamos ocupados. ¿sí? ¿Ocupados? Entonces, ¿cuándo no reflexionamos? A pensar? ¿Cuándo me siento a ver que al techo, como diría hace rato, en una canción de los setentas le falta una mano de pintura? Pensando en algo... que y, y, y esto me baso mucho en experiencias bien boas personales. Cuando eras niño... Y estabas aburrido, ¿qué hacías? ¿Yo? Sí, ¿tú? Me cogía una pelota y me ponía a rebotarla contra la pared. <risa> una, y vez, una y otra vez, una y otra vez. Hasta que tuviste... Y una... mientras pues vas, vas pensando, teniendo ideas. ¿No? Y cuando te diste cuenta y jugaste con tus compañeros con esa pelota, tú ya eras muy ducho en la pelota. Ok, sí. ¿No? No. No existe ese mito Matrix de que te van a enchufar un cable aquí y en tres minutos vas a saber jiu y tus músculos, además tus músculos, no solo lo cognitivo intelectual, sino lo físico, van a estar... Bien entrenado, si te vas a poder abrir en sprint. Y antes ni siquiera te tocaban los dedos de los pies. Pero existe ese mito, que la tecnología va a ser eso por nosotros. Entonces, habría que empezar por esa pelota en la pared, una y otra vez. Buscando abrir primero a lo mejor pilotos, experimentos de formación, caña, levanta la mano y ya va. Yo le entro por ahí.